Muchísimas gracias. Mi nombre es Lugum. soy de Brasil, soy la, el director regional de 160 en Los Américas y es un placer tenerles todos aquí con nosotros estamos enfrentando un, un crisis grave muchos crisis y todos estos crisis se están relacionados en la manera de que estamos tratando la naturaleza y las raíces de esta este crisis están en la guerra en contra de la naturaleza y hay falta de conexión con la naturaleza, con su tierra y con este panel queremos hablar de eso, de cómo se pueden mejorar las conexiones a la naturaleza. Y aquí con nosotros tenemos a Adriana Calderón, es una activista joven climática de México. Este viernes para el futuro de México y es una coordinadora de MAPA que son la gente, los pueblos más afectados y los serias más afectados, y representando a los jóvenes. También tenemos uh, una presentadora de Sudáfrica y ella es activista sobre los asuntos de pobreza y justicia social. Es la directora de la iniciativa de climática de Sudáfrica. También es uh, presentador de, de la red climático y luego es, es escritor indígena de Brisbane y activista, la doctora Vandana Shiva es una escritora y activista social y ha enfocado desarrollo eh, centrado en la, los pueblos redes de el base y ecología y todo por todo su trabajo increíble. Ha recibido muchos premios como el Golden Art, el Golden Art the UN y también el Rights Life Award y basado en sus contextos y sus experiencias y sus áreas de trabajo. Cómo podemos poner el fin del mundo? y recuperar nuestros pueblos y el planeta de tantas crisis. Cuando yo empecé con la pregunta de cómo puedo el mundo, yo definitivamente, definitivamente pensé en cómo estoy conectada con la naturaleza y cómo está la gente conectada con la naturaleza. Y la, mi primer pensamiento fue de mi jardín y todo so eso es lo que me ocurrió, que tengo un jardín y es suficiente para yo y mis amigos tener un jardín y digo que no. Pero pensamos que es suficiente. Entonces, cuando estamos como cortando una flor de la planta, no va a causar problemas. Pero si yo corto un árbol, una flor. Una flor Nadie se va a molestar, no me van a decir nada y yo quiero dejar de hacer eso. No tenemos eh, suficientes árboles, no tenemos suficiente agua, estamos llegando al fin del mundo. Y luego yo empecé a pensar de nuevo, cómo es que el de que no se cuida la gente al, al ambiente, como co dejándoles cortar flores, árboles. Y yo empecé a pensar cómo es el pensamiento crítico que tenemos cuando venimos juntos y crecimos. Y empezamos a ver la naturaleza, no solo cómo se aprecia la naturaleza, pero como un recurso. Y ahí tenemos el problema que se ve la naturaleza como recurso por varias personas y no solo los jóvenes, pero un grupo que yo puedo cortar una planta y a nadie le importa. Y es fácil para la gente considerar eso, la naturaleza como un recurso. Yo estoy disponible para cuidarlo o estoy disponible para Tomar de la naturaleza y hacer lo que ¿no? quiere de la naturaleza. Y yo lo tomo porque creo que es correcto o está bien. Y crecimos con este estos pensamientos y en el gobierno, la gente del gobierno que están tomando ventaja de las posibilidades de hacerlo y cuando no nos enseñan los como niños sobre la naturaleza, crecimos y tomamos la naturaleza. Por ejemplo, en México es realmente aquí que quitan la naturaleza de nuestra gente indígena. Tenemos muchas personas que se han muerto protegiendo a tierra y lo han estado cuidando porque ellos saben que se tiene que proteger a la naturaleza. Y la naturaleza le va a dar comida y un hogar. Y defendi defendiendo el, la naturaleza y es su derecho. Y el gobierno piensa que la naturaleza es de ellos y lo pueden tomar. Y ellos están protegiendo lo que es de, de ellos. Y tengo varios ejemplos aquí en mi ciudad el caso de eh, Flores, que fue peor de Cantueta y ahora se está convirtiendo y le mataron a de su casa y estaba protegiendo a su tierra y causaron tantos daños a su pueblo. Y yo creo que vender la tierra y que gente no aprecia a la cultura indígena. Entonces, aquí en México no hemos pensado en las culturas indígenas que están bajo de nosotros y son des desechadas como, como la naturaleza y pensamos que la naturaleza y las los indígenas están juntos y eso es una cosa mala porque la gente el gobierno piensan que lo, la gente indígena, la naturaleza son desechables y empiezan a vender sus tierras, su naturaleza para beneficiar. Y para mí, yo diría que cómo podemos posicionar el fin del mundo? Yo diría que solo podemos proteger, proteger los derechos de nuestros indígenas. Y el gobierno tiene que saber también tienen el derecho de proteger su tierra porque es de ellos y tenemos que educarnos entre nosotros de cómo no es deseable la tierra y nuestros eh, nuestras tierras. Gracias Adriana eh, me inspira mucho. De nuevo yo me gustaría eh, agradecer a 350 por invitarme y es un honor estar en un panel con tantas personas inteligentes y increíbles y como como a ti yo he, he leído muchos libros de bandana como un joven que ya no soy joven y me inspiraron mucho y porque el concepto es algo que yo he sacado esa información en mi vida y el trabajo que hago. Entonces, construyendo más que empezó Adriana. A tocar, yo creo que, por supuesto, para prevenir el fin del mundo, tiene que venir de nosotros los pueblos. Y esto debe ser el punto de partida y para hacer esto, por el poder de la gente y construir ese poder y usar ese poder para cambiar los temas que están causando estas crisis, que pueden resultar en el fin del mundo. Y solo por nuestro poder colectivo y en una manera única, yo puedo imaginar cómo puede ver. Un futuro que no es como hoy. Yo creo que podemos cambiar las cosas. Y yo digo esto porque es la experiencia en Sudáfrica. A través del poder de la gente, el movimiento masivo que pudimos derrotar a Parton y ganar nuestra libertad. Pues, por supuesto, había retos, pero derrotamos a parte y ganamos nuestra libertad. Y con estas lecciones siempre he creído en el poder de la gente. Entonces, esto es el punto de partida. No? Y cómo tiene la gente el poder? Yo creo que el tipo de sistemas eh, políticos que tenemos ahora, los líderes que nos han llevado más adelante en ese camino, como he visto el año pasado, eh, las tendencias antidemocráticas eh, aumentando y están surgiendo, estos líderes son elegidos por la gente. Y entonces, como ciudadanos, tenemos que usar nuestro poder para cambiar no solo el liderazgo, pero los tipos de sistemas políticos que Hacen este tipo de cambio y que los estamos yendo para atrás, y no es progreso que estamos viendo hoy. Entonces, esto es la primera cosa que sugiero: que tenemos que hacer el trabajo duro de organizar a la gente colectivamente, unidos en nuestra visión, pero dispuestos a cambiar colectivamente sistemas económicos y sociales. Y entonces la segunda manera en que creo que nosotras la gente podemos ejercer nuestro poder como consumidores, tenemos que ser como consumidores y en este momento absolutamente eh, voluntariamente aceptamos. Estos otros días que tienen la esencia social para ir haciendo lo que están haciendo, que sean combustibles, fósiles, agricultura industrializada, la manera en que usamos la tierra que Adriana dijo, pero también tenemos el poder para cambiar cosas y para rectar los pelos que existen y, y los niveles altos de codicia y la, el escapismo que viene con todo eso y luego la manera final que creo que debemos eh, prevenir el fin del mundo es por nuestros propios comportamientos y nuestras maneras de vida y se tiene que diferenciar eso, no solo los que están viviendo en la pobreza, que son el, la causa de esta crisis. Tenemos que ser claros que son los ricos los que tienen la riqueza, que han eh, usado más el carbón y eh, tienen el efecto más en el mundo. Y hemos visto que la manera en que experimentamos los crisis globales y climáticos. Yo sugeriría la manera en que prevenimos el fin del mundo es por nuestra, nuestro poder, nuestra agencia y por un compromiso para compartir las cosas, para mejorarnos muchas gracias es primera vez que los conozco y Ethan, eh, nos hemos conocido antes muchas gracias bueno por mi vida y mi experiencia y con la perspectiva ecológica y de civilización vieja la palabra unas palabras indias eh, del mundo, ella no va, no va a morir, este mundo ha evolucionado 4 millones de, de años y puede seguir evolucionando por muchos más décados, eh, con la codicia de la colonización, con la Show how when they He tomado los últimos 30 años de, de hablar, cuando escucho de la, is la, la idea of calculación del de transgénico, de está ocultando so la, la verdadera verdad. Lo que estamos hablando no es que el mundo esté terminando, sino que algo, una be. palabra, esté so terminando. Para siempre los humanos van a dominar. Decade, no es verdad. Si los hombres okay, siguen, otras Sí, si la evolución de los humanos termina, van a ver otras especies que van a seguir. O esto es una extinción y este es el problema o el de la justicia. Y el amor de vivir y resistir, y resistir la, la guerra que está haciendo contra el mundo. Y yo creo que eso... Es Because, lo que tenemos you know, que terminar, in French, como cuando of, Gandhi, you know? so Gandhi peleó la ley en Sudáfrica. Él no cooperó con, con las leyes y en el 1911 las terminaron y vino and en and in India y son una un, un, so un movimiento no desobediencia desobediencia de desobediencia civil. Lo que pasó fue que terminamos el imperialismo. Si eso es efectivo, eh, no lo terminamos, sino que lo, lo hacemos. Esto estamos hablando de la ecocidio y la genocidio. Cuando yo eh, me enteré de organizaciones que quería patentes las semillas y están destruyendo el Brasil y las Amazonas. Y hablando de los transgénicos que son suficientes, y están hablando así que no son los granjeros ni las personas indígenas son ellos los que están cultivando nuestro nuestro nuestro mundo y nuestra Amazona ellos no han podido el movimiento tras el transgénico que termina GMT, Ahora están hablando de nuevos transgénicos, uh, nueva Microsoft información the, tecnológica the the con the, Microsoft y Bill Gates uh, que están encontrándose, the, encontrándose the, juntándose. Tú, no inventaste una day day semilla. ¿Cómo Now vas the, a patentar the, una the, semilla? So we are not just Entonces no somos, no solo estamos posponiendo. Tenemos que crear una, una vida donde podemos, los humanos, sobrevivir sino no terminar eso. Porque si no terminamos y, y cambiamos la dirección, una extinción entre nosotros es, es muy predecible. Y tenemos of, una subestima donde the hablamos de las semillas population, que va a comenzar a la planta actions, o, o va places. a ser el, el árbol y and estar en lugares particulares. So, Pero gardens, fue el hígado I del trigo, el, el, el, el granjero y la tiene una, una imaginación parís, uh, muy grande spearing, uh, inmensa I we a in Paris. me acuerdo and so que yo en parís hicimos un jardín y lo hicimos nos cometimos earth, a and todo the lugar tener un jardín hicimos el nos cometimos a hacer un jardín no en vez de no tener el jardín. El, el mundo no puede seguir como está siguiendo so, uh, el hipocidio y la genocidia no puede seguir. En este encontro, eh, Adriana, eh, Me gustaría dar la bienvenida a todos y, los presentes en este evento. Adriana, Taznín, Taznín que y qué, bueno, qué maravilloso eh, recuerdo tenemos de cómo hemos superado barreras tecnológicas aparentemente tecnológicas imposibles. Eh, y Bandana, a pesar de todas las pantallas y limitaciones tecnológicas, qué bueno es tenerte con nosotros, poder compartir tu vis, tu visita y nuestra visita. Estuviste con nosotros aquí en Brasil en los años 90 y luego volviste en las décadas siguientes por las convenciones de biodiversidad. Eh, está estos espacios siempre han sido un terreno, terreno dela fértil eh, dela esse mundo. para compartir y ideas y también me alegro mucho escuchar a Adriana que estamos, ya que su eh, voz representa una a una generación su generación ganó en este mundo empaquetado vino listo más. Y he observado, observado que tenemos una capacidad de entregar para la entrega de mundos. Por lo que hay mundos para la entrega, hay muchos mundos. Algunos pensadores más contemporáneos que incluso debaten el tema del clima siguen que tenemos muchos mundos y plantear la cuestión de si aún quedan más mundos por venir. O Eso mundo, es que hablando, perspectiva no es distinta la a la que ya ha descantado nosotros. Bandana, nosotros que nosotros es nosotros que nosotros nosotros el planeta. mundo no es antropocéntrico. Terra, se el mundo es cuestión, no es este parque de ocio para humanos. Estamos hablando de la biosfera de planeta Tierra. La biosfera del planeta Tierra se autogenera. Tan la seguridad, Adriana, la florecilla y el organismo maravilloso es la guía, regenera se regenera a sí mismo. El punto es que los humanos Estimados en 7 mil millones, 8 mil millones de personas están en el borde de la extinción. Estarán en la lista de especies en peligro de extinción por estupidez. La notificación es extinción por estupidez, porque nos, nuestro antepasado nos dejaron muchas instrucciones sobre cómo vivir en el planeta. Nuestros antepasados nos legaron el maravilloso jardín, que es el propio organismo vivo de la Tierra. No queda ni falta nada en este maravilloso jardín. A través de su furia y curiosidad, los humanos están perforando la tierra, causando y investigando el organismo de la tierra. Vivimos en un siglo como la civilización del petróleo, por lo que la civilización del petróleo nos ha empa empadado de petróleo. Estoy, Estoy simplemente en el punto que en que ya no de puedo de soportar de todo este aceite. Donde quería que mire, hay aceite. Hay aceite, de aceite de en los petróleo. coches, aceite Con en este nuestras casas, aceite este en nuestros teléfonos móviles, este aceites encima de, de mí, aceite, de aceite de debajo de, de mí. Años, él fue Estoy empadado de aceite y me gustaría ver si hay alguien a quien pueda responsabilizar por los derrames de petróleo absurdos, escandalosos y irresponsables, porque este combustible, este combustible fusil debería ser quedado enterrado bajo tierra durante millones de años. Se conservó en condiciones ideas, al igual que una vacuna de COVID y ahora la vacuna de COVID debe mantenerse al menos. 70 grados Celsius para evitar que se eche a perder. El petróleo debe mantenerse a menos de mil millones de grados Celsius en el fondo de la tierra para que no se eche a perder. Estos imbéciles secaron el petróleo a la superficie y son responsables de los genocidios, son responsables de los genocidios, de los genocidias. Matan ballenas, elefantes, osos polares, hormigas y ovejas. Matan la vida. Son los comandantes en nocropilot política. Que es una forma de gobernanza global que opera como un dispositivo de muerte, el dispositivo de muerte que está actualmente en acción. Esto no es específico de ningún gobierno, no a México, el gobierno de Brasil, ni a los, ni a Estados Unidos o Rusia. Es una forma de operar en nuestro planeta a los cuales humanos han dado un pasaje. Se les ha otorjado una licencia escandalosa. Para estas personas no son nada, son morienotas como en esas morienotas de teatro donde tienes el presidente y los primeros ministros. Y esta gente no tiene nada, es todo una fantasía, todo es así que se sopla, se cae en todo. Sin embargo, nuestra ascendencia, la herencia que podría aprovechar como un dispositivo poderoso, recordando a Gandhi, recordando a nuestro querido Mandela en África, recordando a nuestras mujeres y hombres que han pasado por el mundo de manera inspiradora. Este dispositivo central está temporalmente desactivado. Está temporalmente aceptando la transformación de consumidor. Los consumidores son idiotas. Los consumidores se convierten en adictos, ya están drogados. Necesitamos cuidarnos. Quiero entablar un diálogo cuando con cuidarnos del continente americano, con ciudadanos de Asia, con ciudadanos del continente europeo. Quiero involucrarme con los consumidores. Durante la pandemia has notado cuánto miras el cielo, verás países miserables lanzando cohetes especiales y poniendo en órbita nuestros satélites y crean una especie de spa en Marte. Mira, ese deseo definitivamente existe. Hay mucha gente que quiere pasar sus vacaciones en Marte. Si el deseo de compartir los boletos para Marte ya se ha agitado en una marea infinita de idiotas, entonces es porque la fuerza del mercado y las ideas de los consumidores son capturadas. Por una perspectiva materialista y miserable. Debo recuperar nuestros sueños ancestrales y debemos asegurarnos de que una vez podamos cantar, bailar y suspender el hielo y crear una atmósfera planetaria donde todos los pueblos empadados de herencia cultural piensen en el mundo como una herencia común. Y también debemos cuestionar a la lógica globalización de la globalización. Cierro el círculo a finales de año y todos incluidos los niños y jóvenes nacidos a partir de los 90 años ni siquiera vieron cómo este mecanismo cerraba el círculo esta gran bóveda es la globalización y nos ha colocado a todos en esta especie de espectáculo de terror todo lo que quieren las corporaciones es comenzar al espectáculo de terror de terror amigos una vez que hayan destruido la Loki Sistema, de terrestres, las corporaciones harán un picnic en Marte. Son irresponsables y criminales y deberíamos revocar su licencia social para evitar que manipulen a los gobiernos regionales. Y debo señalar quiénes son los títeres, quiénes están siendo manipulados por las corporaciones. Bandana ya ha dejado caer pistas. Algunas de estas morionetas son tan activas que parece que son controlan las con corporaciones, pero en realidad hay ambigüedad para que nos sepamos quiénes dan las órdenes, ¿no? Si Microsoft, si Microsoft se asocia con las corporaciones que controlan los sistemas de nuestro, de nuestro planeta y ambas están asociadas con la industria de armas, todos se... Todo se funcionarán, una especie de COVID global. Así que acabar bonos en un plaga global reproducida exactamente por el egoísmo y la codicia, la codicia de algunos individuos que aparecen en la lista de multimillonarios. Existe una revista que publica anualmente a la lista de los grandes multimillonarios. Hasta con esta lista, invita a a esas personas a charlar, pregúntenles a esos tipos, a esos multimillonarios, a esos multimillonarios y no dude en llamar a Bill Gates para evitar a sus colegas y pregúntenle los siguientes. Vamos a una isla desierta y vamos a hablar so sobre la globalización, el fin del mundo, posponer el fin del mundo, spa en Marte, vacaciones en el cosmos. Vamos a discutir otras ideas con ellos porque necesitan solidaridad, necesitan amor, necesitan y abrazos. Puede llamar o Bill Gates para convidar os colegas dele. Vamos para una ilha deserta y a gente va a conversar sobre globalización, fim de mundo, adiamento de fim de mundo, spa martes, en Marte, férias no cosmos. Vamos a discutir otras ideas con ellos, porque necesitan solaridad, amor, necesitan amor, necesitan um abrazo, abrazos, pobrecitos, esos pobrecitos onde vive o povo Krenak. Então, eu estou numa casa antiga. A 500 metros daqui passa um rio, que é aquele rio que a mineração avassalou com a lama, e nos próximos anos a gente vai continuar fazendo, velando o corpo do rio. A minha primeira atividade agora é velar o corpo de um rio. A segunda é me relacionar com as pessoas que fazem a mesma coisa em outros lugares do mundo. Inclusive com a Adriana, que vigia os jardins e as florzinhas que eles estão arrancando. E, por último, eu não estou à frente de nenhuma rede global. Eu estou cada vez mais é, sentindo que eu preciso atuar localmente. É, eu estou com essa, esse objetivo porque eu não consigo dar conta é, de interagir com o mundo inteiro mesmo la ayuda de la internet, yo creo que es muy exhaustivo. Es eso. So, my commitment is both continuing my commitment of the last five decades of uh, hugging the earth. Mi compromiso, compromiso es seguir, seguir abrazando el mundo. Y creo que necesitamos un chico. Eh, abrazar el mundo. Todos creo que deberíamos mandarle una carta a Bill Gates y decirle, tú necesitas un chico, un abrazo. Y uh, es una acción que podemos tomar todos juntos. También voy a seguir. Exponiendo la realidad de los transgénicos y la información. Qué bueno que. Eh, para terminar, el, los transgénicos. Para seguir defendiendo la vida, quiere decir la integridad de las semillas y también significa reimaginando. Los matas so como si fuera own. la creación you de know, las semillas. Los colonizadores crearon la vida. Los nuevos colonizadores se utilizan como si tuvieran todo un mapa en dígito. Yo voy a seguir mi, mi trabajo con el movimiento que yo hago, que comencé en el 87, con el cónsul para la solución de la extinción, la deforestación que está pasando. Y nuestro trabajo se, se está demostrando como hemos hecho en culturas indígenas. No necesitamos invadir al Amazon, saquen las manos del Amazon y por favor terminen la tierra de transgénicos. Tenemos que hacer una, una campaña de terminar transgénicos en todo lado. Not just continuing to fuels, no but the solo fossil resistir to pero, pero los combustibles Or, fósiles exponerlos so, Mars, mira la influencia la economía. Service. Yeah, world on a delivery service through a El mundo está en un, en un Now, en una entrega de servicio. Esto es una democracia. Like future, es ese lo 4, que necesitamos. 3, 15, is, really feel, yo, yo sí creo es, estos cálculos son falsos y yo sigo pensando. Yo creo que deberíamos parar. Todo es por la naturalización. Toda es, es la naturalización. Tenemos que tener y tenemos que parar la, la, la palabra de y utilizar la palabra la cultura colonizador y seguir hacer nuestra el mundo de indígenas donde era y todo lo que está creciendo tanto por el mundo financiero somos parte de lo otro la nutrición es lo que sí lo que lo que marea So no todo, la comida so real es lo que necesitamos para nuestra nutrición. Correcting that error means be truthful about growing. Se, seamos food, conscientes that's y I reales the con nuestro. Gracias. Ya, como will mi commitment to myself es to remain committed. Um, <laughs> and, you know, almost my life's work has been to fight for justice in all its forms. And, you know, the, the work that we do on climate change and to address this climate emergency is fundamentally about justice. It's justice for those who are not responsible for the crisis absolutely not responsible but they're bearing the worst burdens of this crisis it's justice of course I mean, not that with the arrogance of you know um, that we bring justice to nature but it is an approach that requires us to be just in our relationship with nature and i just think that that kind of commitment is something that i will have to always reinvigorate and I get so inspired by being part of this kind of discussion with such amazing, uh, committed uh, fellow panelists. The, uh, the commitment that I want to make to the movement, if I can be so, uh, not sounding um, immodest, but because I, Elton, I, I do happen to head a global network, a very large network. And one must not squander the opportunity of that privilege to also, you know, build this commitment, this desire and fight for justice to end, as Vandana had so rightly said, the very systems that has caused this huge crisis that we are in right now. That, that... that eso es algo in que yo me comprometo en el trabajo que hemos hecho cambiando moviendo de eso a ver conectar el poder de abajo para que todo nuestro nuestros la sociedad cambre Uh, Conectando locales, las personas, the ground, and then haciendo trabajo con las personas en las comunidades y en las personas en el mundo. A we will doing that, and we will Vamos a seguir that. haciendo so esto utilizando yes. y y el y poder Michael, de Michael, las personas. Y el mundo, como Vandana dijo, este mundo no se va para ningún lado. Para mí, tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser humildes mientras vemos lo que está pasando en nuestra en nuestro mundo. Entonces, me comprometo para mí. Reco reconocer la urgencia de todo esto. No la persona diciendo, ah, vamos a hacer esto en el 2000 y al, En el 250. No vamos a poder. La ciencia que al final de decade al fin de esta década, hacemos una transformación radical, transformación radical incluyendo. In uh, no quiere decir que lo, los combustibles fósiles no combustible combustible no tienen es que parar. Los transgénicos tienen que parar. Y, y así, eso, es, que es, que para y eso es, es el compromiso que, que yo no hago no oh, el tiempo de, no, no. de recuperación, no, no, no. lo tenemos que hacer ahora. Yo, no. ahora. Yo lo que quiero es que un día de ser así de, de inspiradora como tú, tú sí eres inspiradora. Nosotros somos... <uno> estamos inspiradas de ti Adriana uh, thank you, thank you muchas gracias much. muchas gracias you, a <laughs> voy a llorar pero um, es un panel entonces so me, para mí mi, me comito a myself, to study, to educarme a mí misma like a estudiar really books, y en verdad ir por los libros y en la vida Keep inspiring youth and, like, make them, y continuar like, a inspirar a problem y paramos like, de idealizar a la and a capitalización. Para mí, <laughs> voy a seguir a, a cuidar I mi jardín, es, me, me comprometo a cuidar jardín mi jardín. Of inspiration in the people I see about y voy a seguir a a, to, like, a plantear las, las semillas en and, las personas uh, yes, y me comprometo a, a hacer eso muchas I gracias yes, a todos we, we ya vamos, vamos a terminar y este, a este panel hugging, uh, Ourselves as we were hugging our planet para our eh, abrazarnos nosotros como si estuviéramos abrazando a nuestro planeta. Global Just Recovery Gathering.